Han venido desde la, de la, de la Asociación de los Derechos Humanos de Sevilla, eh, el compañero, y que también es porque, pues, un compañero nuestro también en, la, en la plataforma de pensionistas de Sevilla, y también es militante de, de derechos humanos en Sevilla. Y ha venido también Juan Luis Caballero, que también es militante de derechos humanos, y, y, y el coordinador eh, andaluz del área de imaginación que nos van a... Y fundamentalmente nace para estar más cerca de las personas que, que viven momentos difíciles. Eh, eh, la declaración de derechos humanos, como se lo indica, es una declaración y una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que se cumple.